Señores, mucho contenido, este programa siempre está lleno Un saludo a todas las personas que siempre están en sintonía A la gente de La Vega, Guayacanes, que siempre están en sintonía La Isleta, Moca, los muchachos que están recluidos ahí Toda la condena se cumple, muchachos, Ustedes tranquilos ahí Conducta, haciendo su curso y su cosita Que ustedes van para afuera También a la gente de Pimentel, Arenoso, Villarriba, Samaná, El Limón Cuánta gente linda, eh Pimentel también, nuestro hermano Julio César, que tengo tal deseo de que llame Julio César. ¿eh? No llamó ayer, no eh? llamó. No. No. Ustedes lo tratan más, Julio César, <risa> que tienen que tratarlo bien. Señores, a mí me gusta ver esta doctora, que la voy a mencionar ahora. Una mujer y muy... Picante el sincera. tema que viene, ¿eh? Sí, la doctora Ana Simón ofrece, se ofrece para darle ayuda psicológica al artista y. Por fin, Dios mío. Vamos a ver. A matarme, tirarme. Eh, yo soy Aliani Peña García, portadora de la cédula 402-2191-6691. Estoy haciendo este video para que le, a quien le pueda interesar a las autoridades o a quien sea, yo trabajo con el señor Rafael David Ramírez de la Rosa. Eh, estoy haciendo este video porque pretendo atentar contra mi vida, ya sea como sea, matarme, tirarme de un puente, agredirme físicamente. Entonces yo no quisiera que este señor le estuviera involucrado, o le involucraran en dichas situaciones que son actos que salen de mi, de mi propia voluntad, no porque nadie me esté obligando. Y lo hago por el simple hecho de que no tengo familia, de que no tengo a nadie, y no creo que tenga más nada que hacer aquí en la tierra. ¿A quien puede interesar, por favor? Señores, mi opinión sobre Aliani García, ¿verdad? Esta muchacha siempre se ha caracterizado por llamar a la atención. Sí. sí. ¿Entiendes? Pues por llamar mucho la atención. Eh, ella pegó un tema o dos, me parece. Uh -huh. Y yo creo que no ha tenido un buen manejo. Ella no pegó los temas. Ella, ella, ella dice que lo pegó y, No, ella y se pegó. Ellos se pegaron. El chapián no. pelotero se pegó. Quiero chapián pelotero. A, dónde? ¿A, dónde? ¿A dónde? No se pegó. ¿Qué, ¿Qué? Pero, ella tú no que estás ese movimiento, voy a decir tú a mí que no se pegó. ¿Y, este? ¿Y ¿Cómo va a en tal, lado, lo largo. Eh? Lo pegó. Oye, tú sabes que fue lo que pegó el tema. No, ese? que no. No fue ella que lo pegó. Lo que lo pegó fue esto. Su personalidad. Eso fue lo que pegó Ese tema son no. Ese material. No hay material hay? en Jeff. Yep. Eh, que la vieron, eh, Champion. Pero. Que se hace en Guidilla, tú a cántala. Ahí cántala tú quieres un champion pelotero, ¿No ¿Tú entiendes? Eso se pegó. Pero, aparte de todo, si esto es cierto, ella debe buscar ayuda. Sí. Oye, Pero mucho que se pegó. Ya eh. estaba la familia en la panadería. <ríe> <ella>. <ríe> estaba en la panadería <ríe> yo en el hotel. Estaba en la panadería, ¿verdad? <ríe> ah, no, ya <ríe> tanto. Perdón, señores. ¿no? Y la doctora Ana Simón, eh, muy buen gesto de su sí. parte, que le está ofreciendo ayuda a esta joven. Hay que tener cuidado con Ayani García, señora. Hay que tener mucho cuidado sí, porque, ella, porque esta muchacha eh, busca unos sonidos muy fuertes. Recordemos que Ayani García se le importa hasta enseñar más de la cuenta por sonido. Entonces, esto es algo que yo no se lo estoy creyendo mucho. Este tipo, ese, es, eso eso que ella está haciendo no lo estoy creyendo sí. mucho porque ya yo la conozco a ella y sé para lo que ella da. Si, sí, por ejemplo, vamos a poner la, la carta sobre la mesa, si sí, esto es cierto por lo que está pasando... Sabemos que esa doctora Ana es muy buena es muy y buena. ojalá que le ayude y que ya pueda comenzar de nuevo porque nunca no está de parís Ojalá que no ponga de relajo a la doctora Ana Simón. Recordemos el lío que tuvo con Alofoque, que dice que le tiran, que va a ser a los va a agarrar y te va a tirar una piedra una ventana para buscar sonido contigo. Dice que tú te acuerdas de que el, el edificio, dice que una piedra, dice que fue a Alofok, que. que y ella voy viendo el reloj, y después se descubrió que, que todo eso ella lo había montado para pa, pa, pa llamar la atención para pa, pa que el mm -hmm. tema este que estaba sonando ahí. Entonces yo no creo mucho eso de, de esta muchacha, lamentablemente, no me convence. Salud, saludos jóvenes, bien. todo bien. bien, hola, bien. Hola, sí, pero no creo que ella vaya a inventar con algo tan serio. No inventa, inventa, amable, inventa. Ella más de eh, eh, ahí, más de ahí el tontón 80 y el Crow inventaron se dieron hasta beso con hombres y eso y ya descubrimos con sonido están grabando temas lo, la gente hoy en la, eh, los medios de la farándula dominicana dan hasta hasta para subir una foto ajoicándose y, y, y, y es mentira o sea más sonido si sí, para más de ahí dan esa gente dan para más de ahí Pero que ya tiene talento supuestamente. es que el talento no aquí eso no te, te pega aquí lo que te pega es la farándula y el morbo lo que tú en las redes los tigres están dándose besitos en las redes para poder sonar. Sí, pero es eh, como, como dice Néstor, y también tú mismo, esperemos en Dios que ya no ponga a esa doctora, una claro. psicóloga con tanto peso. Bueno. Ponela de relajo. El tiempo es, me dará es. la razón. Néstor, es así. ¿Eh? ¿No eh, más adelante vamos a, a tocar ese a, a tema. tocar ese tema, tema de... de de ese meneo. Señores, no, Leán y García yo pensé que lleva, iba a despegar con, con esos sí. temas. Pero, pues, sí, sí. Hay otro también, otro tema de ella. Fue en un toque, ella pegó. Eh, sí, ella pegó. Chiquito, que sí, yo que chiquito. Una vaina así. Yo no soy fanático, no, yo soy fanático te lo dedico, de ella. Te lo dedico, no, de la, de, no de su canción. <risa> yo, creo, <risa> yo creo que te lo dedico a ese tema. <risa> ¿Cómo que dice? Claro, pero tú y te que no estaban pegando te lo sabes tú. Se lo, no, se te lo te saben, diciendo no se La, la, la tipa cosas. ha sabido buscar se sonido en las redes. Madre, ¿Cómo se ha portado todo aquí? Sí. Excelente. Están <risa> como florecidos ellos, como contentos. Eh, sí, creo que sí. Aunque tú sabes, ayer vi que el varón le, le dijo algo a ella, tú sabes. le puso como un gesto, y ella, tú sabes, que sí, ellos viven peleando. Hay que ¿Cómo lo así, que, ¿cómo lo así, que ¿cómo tenemos así? que vivir. No ¿sabes? entendí, no entendí. Señores. Cuántas cosas, ¿eh? Tengo un, conse un consejo a los que les gusta buscar el sonido, que hagan pegado algún tema, porque el sonido viene después que la gente te conoce. Sí. sí. Porque tú no puedes hacer y que sonido si la gente no te conoce, porque no, no vale de nada. Te pueden matar la gente no le importa porque no te conoce. A estos artistas que pegan uno o dos temas y de una vez viene una controversia, eso no lo ayuda. Tal vez usted cree en el momento, pero eso no lo ayuda como. Eh, algún empresario quiera invertir contigo, una disquera de esa grande, no, te va a invertir. Es un sonido desechable, algo que pasa, es momentáneo. Wow, eh, ya yo tengo esto, un ¿Tá? sonido desechable. desechable. algo que ya los tres días ya caducó nadie te va a hacer caso. Mira, Omega, Omega es uno de los mejores mamberos y el mapa de Omega no tiene desperdicio. Eso ¿Sí es por pues la gente le tiene miedo, el empresario le tiene miedo. ¿Le tiene miedo? De que pueda pasar algo y se pierdan los 10 millones. Porque es así invierten 10 millones y hiciste cualquier manejo, ya se pedían los cuartos. Se pedían los cuartos. ¿Entiendes? Esperemos en Dios que esto no sea algo tan grave de Aliani <coughs> y pueda salir airosa de esta situación y no ponga esa doctora con tanto peso. Este de relajo. Pero Aliani no dice el motivo por el cual ella está acertando uh, con eso, uh, que uh. Se, uh. No. se siente de que... Uh, ¿Cómo sí, se sí, va a sentir sí. mal? En el, el lo... Lo dijo, en el video ya lo dijo, al final del video ya lo dice, que se siente sin familia. Eh, que si, se siente sin apoyo familiar y que por eso era tratando de tomar ese tipo de situación. Bueno, bueno. De decisión. Okay. muy oh. lamentable, muy lamentable una joven que puede salir de ese problemita si es así.